tratar los fanáticos argentinos le contestaron a Canelo y hasta se animaron a hacerle frente le preguntábamos, bueno está Canelo detrás de esta cámara vos qué le dirías claro. que respondieron los fanáticos argentinos Entonces, cuando ustedes dispongan, vamos a ver qué le dicen los argentinos a Canelo Álvarez por ese tuit que puso donde dijo que Messi había bastardeado la camiseta la va y que si se lo cruzaba lo agarraba a a ver. a ver si tenemos... que dijeron los argentinos? ¿La Argentina venís a ver Uruguay? De Argentina vengo a ver Uruguay, chico. Pregunta. Tweet del Canelo Álvarez queriéndole pegar, boxear a Messi. ¿Lo leíste, lo viste? Sí. ¿Qué pensás? Como se dice, en nuestro lugar es un boludo tremendo. ¿Ah, sí? Directamente. Mirá lo que dice. Si lo vieron al video, no hizo absolutamente nada. Y la verdad que, bueno, que se concentre en la próxima pelea que bastante piña le metieron la última. Lo tenés acá, el Canelo. ¿Qué le decís? Canelo, anda a laburar, hermano. ¿Vieron lo que dijo el Canelo Álvarez de Messi en Twitter? No, escuché el título nomás, que lo amenazó, pero no supe bien qué le dijo. Porque dice que pateó la remera de, Messi, de México. Dice, miren lo que hizo Messi con la remera y la bandera de México. Limpió el piso. Y que donde se lo vea, lo agarra trompadas. Está loco, está loco, eso no se hace. Es antideportivo eso. Ahora ha sido sin querer. El Leo sabemos cómo es. Me extraño. Por eso, con Messi no se puede meter. No, no, se puede meter con el más grande, con el más grande. Ahora, si ante esa amenaza, yo estoy de este lado, en vez de mi persona, está Canelo Álvarez. ¿Qué le decís? Canelo, dejate de joder, dejate de joder, dedicate a lo tuyo. Que Messi se dedique a lo suyo y punto. Vamos Argentina. Vamos Argentina, carajo, vamos. Matías. Sí. ¿Viste lo que dijo Canelo Álvarez de Messi? ¿Quién es Canelo Álvarez? Primero será muy famoso en su, en su país. No sé. Están buscando excusas. Eh, tío, ¿viste? Cuando, cuando suma al perdedor, no cosas? No, ahora, de este lado lo tenés a Canelo Álvarez. ¿Qué le decís? Mucho no lo digo porque está grandote, ¿no? Pero, pero digo, no te preocupes, no fue una falta de respeto. Aparte de si hay un tipo respetuoso, es Messi. Gracias. ¿Vieron lo que tuiteó lo que dijo Canelo Álvarez sobre Messi? no. Eh, no okay. Ah, que lo, si lo cruzaba. Lo boxeaba lo porque boxeaba. en teoría tiró la remera al, al piso. Una locura. Ay, no, con Messi no se puede meter. Eh. Nadie se puede meter con Messi porque Messi es más grande. <risa> Primero ella, después vos. Acá atrás está Canelo Álvarez. ¿Qué le decís? <risa> ¿Vos qué le decís? No cago de piña, aunque sea un boxeador. Aunque sea un boxeador que venga, que todo cago Todo por Messi. Sí, todo por Messi, me, Messi, me todo es cara todo en la Messi. Claro, Canelo. Canelo en México. Messi en el mundo. Yo le diría claro, que no se meta con Messi. Sí, exactamente. <risa> le van a salir los fanáticos. Bangladesh nada más se te va, se te va todo. Pero <risa> aparte raro, no sé, habrá querido llamar la atención. No es un hombre, no es un deportista al que le falten reflectores. No, digo, no, es muy para importante nada. Canelo Álvarez. Obviamente no tiene la importancia de Messi ni, ni la mediaticidad. ¿Pero por qué lo hizo? Eso es lo que no entiendo. para para mí, lo, para mí lo pudo bueno, viste que por ahí te queda como una frustración sí, ahí no. de no haber ganado, qué es eso Y viste que por ahí quedás susceptible y habrá uh -huh. visto ese gesto que no lo vio nadie. Porque no, no, a nadie nos pareció. Viste cuando sí tuvimos que ir a ver qué, qué es lo que dice Canelo, sí, de bueno. qué habla. Pero aparte, Mati, contanos vos. Viste que se decía que por el sudor dejan las camisetas en el piso. Y ya hay videos circulando en las redes de Messi haciendo lo mismo con la camiseta del Barcelona. Y poniendo los botines arriba no va a hacer eso si fuera una falta de respeto con la playera aparte del club laugrana. Y aparte Messi, conociéndolo, ¿no? Por eso, es una sociedad de Canelo Álvarez. Sí. Demasiadas explicaciones les han dado a este muchacho que está buscando polémica en Messi sí. y desviar la atención de, una, de un México que no ha rendido futbolísticamente. Sí. ¿Por qué no analiza México antes de buscarle... A ver si Messi apoyó un tapón de su botín en la camiseta. ¿Te diga lo suyo, Canelo. Totalmente. Totalmente. ¿Vieron la frase de Moria? ¿Se acuerdan la frase de Moria? ¿Cuál? Porque no. tiene varias Moria. Se si quiere, quiere yo... colgar de Messi. Ah, se quiere colgar de Messi. Se quiere colgar ah, de Messi. Ah, está muy bien. Sí, no, vamos a decir, más o menos digo eso. Pero bueno, no va a encontrar tampoco la repercusión en él porque él no es mediático en ese aspecto. Pero, y absolut... aparte Messi. No, o Si sea, hay alguien respetuoso, ¿viste? Alguien que no se mete, que no... Jamás creo que tendría una actitud eso, semejante. si me decís otro jugador polémico, otro jugador polémico, claro. y bueno, podríamos llegar a buscar... Sí, lo hizo, pero Messi, aparte fue rebuscado, la verdad es que lo que sí. intentó demostrar Canelo es muy rebuscado. Mati, pero... y vos que sos un hombre de las redes, y hay, eh, hay poca gente que entiende tan bien Twitter y que lo usa tan bien como Pascualetti, <risa> sí. ¿viste más o menos quiénes lo bancaron a Canelo y quiénes le fueron en contra? Porque sabemos que hay mexicanos enojados con Canelo Álvarez, pero hay otros que lo han respaldado también. ¿Ah, sí? ¿Qué, qué has observado ahí? Sí, que hay mucho... A ver, de... Mexicanos puede haberlo respaldado porque después el mundo del fútbol lo repudió salieron a contestarle el finagüero sí. salió a contestarle también todo el periodismo el periodismo argentino bueno, sex de Fábrica también salió a, a contestarle y te digo para el mundo demasiada declaración o explicación le dieron pero, pero después se de recibió apoyo de algunos mexicanos nada más lo cierto es que sí. se tienen que enfocar ellos para la selección de, de, de México para... para Ver por qué, eh, porque de ahí viene su frustración. Uh -huh. La agarraron con Messi, porque no, no se la agarraron con el Tata Martino, porque ya no quieren agarrársela con el Tata Martino. Pero lo cierto es que Canelo le contestó a todos, el eh, que le escribía. Canelo le respondió. Mati, ahí, eh, Gisela quiere leer lo que le puso el Cunahuero. Se sentía a muy a Canelo. solo, Canelo. Canela me da Canela por el pelo. Pero a, así como respeto Argentina. A ver, espera, espera, dice, señor Canelo no busque excusas, eso le pone el cuna Exacto. No busque excusas o problemas, sí. seguramente no sabe de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después, si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da. ¿Qué le dice Canelo Álvarez? Así como respeto a Argentina, tiene que respetar, así como respeto Argentina, tiene que respetar México. Uh -huh. No hablo del país, entre paréntesis Argentina, hablo de Messi por su mamada que hizo, bueno, esa expresión que tienen los, sí, los mexicano, mexicanos, ¿no? ¿no? Muy, muy, muy. Pero bueno, todos sabemos. Creo que ya que, que se la agarre con Messi, yo creo que ya le quita hasta. Le va a quitar hasta credibilidad al pobre Canelo. Sí, hay que ver cuánta tenía antes, porque no, no, no está mucho en nuestro radar. Canelo Álvarez es un boxeador, ha, ha llegado a ser de, de mitad de tabla para arriba, podríamos decir, Mati. Sí, sí, es lo, de los más destacados, de los mejores, Canelo Álvarez. Sí. Pero bueno, nada que ver dónde está buscando, dónde está buscando pelea. Canelo Además, está encantado. No, no, no, donde tenemos sentido no, si no lo ah, no, estaríamos no. hablando así de él. <risa>